Dios tiene un propósito muy especial. La mujer sigue siendo la principal responsable de las tareas más vinculadas con el cuidado de la familia. Son el motor fundamental y el núcleo del hogar. Nos dice la palabra de Dios en Proverbios 1. 14, versículo 1 Que la mujer sabia edifica su casa Pero la necia con sus manos las derriba Y en Proverbios 31, 25 Nos dice que Fuerza y honor son su vestidura Y se ríe de lo por venir Estos versículos nos recuerdan que como mujeres sabias, valientes, guerreras de Cristo, decididas, tenemos esa condición única para educar a nuestros hijos con sabiduría, al mismo tiempo que tenemos la fortaleza para vivir confiadamente en los tiempos de adversidades, sin temor, confiando en todo tiempo, porque sabemos que Dios está con nosotras. Recuerda mujer que Dios tiene un propósito muy especial contigo Tú tienes el privilegio de educar a la nueva generación La palabra de Dios debe ser nuestra única guía en todo momento ya que nos enseña acerca del papel de una mujer y nos recuerda que la mujer casada debe ser ayuda de su marido en Génesis el capítulo 2 versículo 18 dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él la palabra ayuda nos habla de alguien cuya misión es apoyar y auxiliar a otra persona, en este caso a su marido. En la actualidad, las mujeres son digno ejemplo de dedicación, fuerza, inteligencia y responsabilidad, lo que se refleja en su capacidad para superar las adversidades que se le impone en esta sociedad tan desigual y definida en su contra. Por todo ello y mucho más, debemos permitir que Dios nos transforme, nos ayude a ser de bendición para la base fundamental de la sociedad que es la familia. Debemos comportarnos de una manera correcta para ser de inspiración para cualquiera que nos observe. De la misma manera, debemos educar a nuestros hijos e hijas. Sí, mis amadas, es muy importante inculcar a nuestros varones a vivir con las mujeres sabiamente enseñarles desde pequeños a darle honor y tratarlas como a vaso frágil respetarlas amarlas quererlas como a coherederas de la gracia de la vida sin ver edad ni estrato social sin prejuicios sin ver a la niña, al adolescente, a la joven, a su cuidadora madura, a la maestra, a la vecina, a la madre. Como dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3, 7. Que nos dice que vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Como acuherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tristemente hemos estado fallando. Sí, mis amadas. Nosotras como mujeres, como educadoras, hemos estado fallando. La sociedad, tú y yo. Hemos estado fallando a no inculcar a nuestros pequeños a respetar y valorar a la mujer, a no reconocerla como pilar fundamental. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, es sumamente importante instruir al niño en el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, para que cuando sea un hombre mayor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo podemos leer en Proverbios 22, 6 Que la palabra de Dios dice Instruye al niño en su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él. ¿Y de qué camino nos dice? ¿De qué camino nos habla? Nos habla en el camino de la verdad y la vida que es Jesucristo en la palabra de Dios. Al instruirlo, nos dice que aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Es muy necesario mujer, para que podamos vivir confiadamente en la casa, caminar tranquilamente en la calle, en la escuela, en el trabajo, para no seguir siendo objeto de afrenta, ultraje, humillación y ofensa, hasta llegar al nefasto feminicidio. Mis amadas mujeres, es nuestro trabajo, es nuestro trabajo educar a los Hombres de la nueva sociedad A la nueva generación A todas ustedes hermanas Maestras, estudiantes, compañeras Vecinas, amigas Me es notorio hacer Muestra de mi agradecimiento En este Día Internacional de la Mujer Sinceramente quiero expresarles mi consideración y admiración a cada una de ustedes Por ser esas mujeres luchadoras, guerreras y perseverantes Te invito a que esa perseverancia sea afianzada y sostenida por la palabra de Dios es nuestro manual, nuestro instructivo para educar a nuestros hijos, para llevarnos de una manera sabia con nuestros maridos, pero sobre todo para ser útil en esta sociedad. Que Dios las bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén.